Buenas tardes, amigos y amigas de La Hora de Hurlingham. Usted dijo, ¿qué pasó? ¿Volvió la pandemia? ¿Otra vez estamos confinados? Una excepción. ¿Qué le va a hacer? Las cosas de la vida, hay viernes que se complican, a mí se me complican, se complican a Luca. Tampoco vamos a volvernos locos yendo de un lado para el otro físicamente y si tenemos esta herramienta que la usamos durante dos años dos años. Usted calcule que estamos con él, con Lucas Sens, en Filosofía en Construcción. Esta es la tercera temporada y esta es la entrega número 37. Uno, porque ya estamos con el diario del lunes, pero la verdad que todo eso se construyó en pandemia, el 80%. ¿Cómo andas, Lucas? Bien, Marcelito, no estoy, no estaría viendo tu cara en este momento. Bueno, Yo no sé si es mi, mi teléfono... No importa. Oh, la magia de la, la magia de la... Es, es probable que tenga yeah. es problema es probable que sea algo de la, de la tecnología porque yo acá estoy apareciendo como como que estoy completo, pero lo importante, lo que importa es, no es lo que vos veas, ¿entendés? Vos no importar, como vos escribiste el individuo no existe, vos no existís. <risa> <risa> Y acá acá en el editor salimos los dos, pero perfecto, precioso, yo abajo con mi nombre, vos abajo con tu nombre, prolijito Arranquemos. Exactamente. Claro. En realidad estamos jugando a generar intriga, porque claro. cómo podemos asegurar claro. filosóficamente que del otro lado está Marcelo y no alguien con una voz pregrabada claro. y que esto no es todo un simulacro. Claro, con un editor muy hábil que dice, si Total kogan más o menos siempre dice la misma... ¿no? Entonces eh, ya lo tienen editado. Y Según lo que dice Lucas, el tipo dice, Pone, toca el botón 3, toca el otro y así. ¿Por dónde vamos a, a transitar en, el, en este viernes 27 de, de mayo? Bueno, vamos a transitar, a hacer un pequeño camino eh, tomando... Algunos autores de, de los que hemos hablado ya, sobre todo cuando hablamos de la cuestión de, del poder, pero que mmm, vamos a traer dos, dos términos que, que son muy importantes para, para pensar en nuestra sociedad y nuestro mundo de hoy. ¿no? Que son, básicamente, ¿no? eh, Michel Foucault, que hemos hablado de, de este filósofo que se ha encargado de tematizar el poder. ¿no? Y te acordás que lo que decía él es que el poder no estaba en un solo lugar sino que el poder estaba en todas partes sí. y que todos son relaciones de poder y vamos a tratar también a eh, Gilles Deleuze que es un filósofo francés contemporáneo a él ¿no? que van a hablar de eh, decía dos formas de, de pensar la sociedad o pensar el, el mundo en el que estamos metidos ¿no? que son los conceptos de la sociedad de control y de la sociedad disciplinaria en realidad lo dije al revés primero sociedad disciplinaria y después sociedad de control. ¿Vos te sentís disciplinado, Marcelo? ¿Vos te sentís vigilado, controlado? ¿Qué me podés decir? Con respecto al respecto, al respecto yo diría que sí. Que eh, uno se siente en algún aspecto, es decir, controlado y, y vigilado. Mm. En algún aspecto. Este, mm, mm. ¿en, qué, ¿En qué aspecto? Y en, en, sobre todo en aspectos. Eh, eh, económicos, financieros, de la familia, es decir, de aquellas cosas que vos parece que vas a obtener, ¿no? Parece que te las van a que te las van a dar y que después finalmente no te dan, no te dan nada. No, no, no, no, no. Es, es como, que, como que uno tiene ahí hay algo, me, hay algo que, nos, que no me cierra. ¿No? Como que de repente bueno. te, te, te ofrecen el oro y el moro. Y de repente eso no va a ser así. No va a funcionar de esa de esa manera. Así por lo menos lo veo yo de esa, de esa forma, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Mirá, esto que, que me decís, de te prometen el oro y el moro, ¿no? Sí. Porque eh, ya les diría que en nuestro modo de, de vida, en la subjetividad que esta organización social, para no quemar esa palabra sistema, vamos a decir sí. este modo de vida, este modo de organización social, esto que vos siempre decís que es lo importante es cómo vivimos, ¿no? Claro. En este modo de vida eh, vivimos controlados por una sensación de deuda infinita. Mirá qué palabra que usa él, ¿no? Hablamos de estar controlados por una sensación, por una eh, construcción de una deuda infinita. Complicado, complicado, complicado, jodido. Esto de estar en una deuda infinita. Una deuda infinita es, obviamente, ¿no? una deuda eterna. ¿Qué, qué cosa tan cercana a, a nosotros, ¿no? Sí. Pero básicamente, no básicamente eh, Foucault y, y Deleuze ¿no? los traigo porque decía que analizaban eh, estos dos modos de, de organización de, de la sociedad eh, moderna y contemporánea que son las sociedades disciplinarias y las sociedades de control que no es que una eh, elimine a la otra, sino que las dos coexisten. La cuestión es que, bueno, hoy en día, o cuál tiene más peso hoy en día, hablamos de sociedad de control, que es la, lo, lo más contemporáneo, o sociedad de vigilancia también. Es un término que también usa nuestro amigo coreano. Mucho, sí, ¿no? Que... Eh, nuestro querido Chul Ham, que siempre está ahí. Está ahí, está, ahí dando está ahí revoloteando y, y mirando y viendo qué pasa, don Schulham. Exactamente, porque él también toma, toma esta idea. ¿no? Y básicamente lo que, lo que plantea Michel Foucault ¿no? en, en sus análisis de, del poder ¿no? es que las sociedades del siglo XVII, del siglo XVIII y también sobre todo del siglo XIX son sociedades disciplinarias. ¿no? Él decía... Eh, sociedades, eh, si se quiere, panópticas o, o verticalistas, ¿no? que estaban entramadas básicamente en el, el dominio y el control de los cuerpos. ¿no? Es decir, eh, la sociedad moderna es una sociedad donde existen múltiples instituciones de encierro, dice él, y que cada institución de encierro funciona bajo un criterio de racionalidad funcionan bajo una lógica, ¿no? Y todas tratan de eh, domar el cuerpo, ¿no? De hacerlo dócil y de transformarlo justamente en un objeto disciplinado. ¿Cuáles son esas instituciones de encierro? Bueno, la, las conocemos todos, ¿no? El hospital, la escuela, ¿no? el, los manicomios, por ejemplo, eh, las instituciones administrativas o burocráticas, etc., ¿no? Todas instituciones que funcionan bajo la lógica del encierro. ¿no? El sujeto entra, recibe ¿no? un conjunto de, de normas, de, de reglas, que se le imponen de alguna manera, o que lo construyen, y lo vuelven en un objeto disciplinado. Por eso Foucault analizaba tanto el poder, porque veía que en el poder estaba justamente la llave por la cual ¿no? los cuerpos se volvían dóciles, ¿no? se volvían eh, como máquinas, se volvían funcionales. Si uno piensa la, la imagen de la escuela, la escuela clásica, ¿no? eh, le digo la escuela clásica, todavía funciona así, pero podemos decir que hoy en día la, la imagen de la escuela moderna está en crisis hace tiempo, ¿no? pero uno lo, si lo piensa así, lo piensa como la, la famosa cadena de montaje, fordismo sí. puro, no tiempos modernos, la película de Chaplin, la película de Chaplin es en eso es como totalmente visual, no Un, uno entra... ¿no? un niño una niña entra y ¿qué, ¿qué le va sucediendo? bueno, se lo va disciplinando se lo va moldeando, se lo va transformando ¿no? ¿en qué? En lo que la institución espera, que obviamente eso está ligado a lo que el dispositivo, los dispositivos de instituciones esperan, ¿no? que un cuerpo tenga ciertas conductas cierto comportamiento que cuando tenga que escuchar, escuche que cuando tenga que estar sentado, esté sentado que cuando tenga que hablar hable, que cuando tenga que estudiar, estudie, y todo ese tipo de reglas y de normativas que van justamente formando ¿no? lo que entendemos como ciudadanos o ciudadanas, ¿no? Pero digamos, las, las sociedades de control lo que hacen es justamente conformar ese cuerpo que es el cuerpo moldeado de la sociedad, y que funcionan bajo la lógica de, del encierro, ¿no? Es decir, la casa también funciona como institución de encierro, o fun funcionaría, ¿no? Eh, no siempre funciona, pero digamos eh, donde ah, estaba esta figura bien clásica también, autoritaria si se quiere, del padre, del jefe de familia, que, que curiosamente bueno, vos hiciste el censo me imagino que todos hicimos el censo sí. aparece la figura del jefe de familia ¿no? Mm -hmm. como existe esa autoridad que domina o que impone el reglamento en la casa, el sujeto después sale de la casa, va a la escuela ¿no? también se le impone ahí una disciplina, va a la fábrica, se le impone una disciplina, digo, se enferma, va al hospital, se le impone una disciplina, va, se, está muy mal, va al manicomio, se le impone una disciplina, comete un delito, va a la cárcel, se le impone una disciplina. no Son todas instituciones que funcionan bajo esa lógica. De hecho, hasta eh, arquitectónicamente funcionan bajo esa lógica, ¿no? Esto que es lo, lo que se llama el modelo panóptico, que siempre hay un punto ¿no? de eh, observación donde el jefe, el amo, el educador, el médico o quien sea, ¿no? tiene la visibilidad del, del otro ¿no? y que de esa manera puede administrar justamente esa disciplina y ese poder. Mm. Ese es el modelo, ¿no? que es el modelo clásico, por eso yo te decía la, la, la película de Chaplin Tiempos modernos. o, o si uno piensa en las fábricas, en, en las grandes industrias, porque es como el, el, el modelo típico, el, el, el modelo y, y arquetípico de ese tipo de situaciones. Que es un modelo donde, también lo habíamos hablado en algún momento, eh, aparece claro, como la, la cuestión de la autoridad, aparece claro el jefe, el jefe o el, el dueño, o el padre de familia, ¿no? que, o el médico, que instaura justamente du, dueño del saber, dueño del poder, y instaura la disciplina en los cuerpos. Pero ese modelo que obviamente todos lo conocemos porque todos estamos dentro de él y de hecho también lo reproducimos va, va a plantear un autor que es Gilles Deleuze a transformarse por los diferentes desarrollos tecnológicos, culturales, económicos, políticos y sociales en los que aparece la sociedad de control. Y la sociedad de control, no a diferencia de la sociedad disciplinaria, donde la, la figura del panóptico está muy clara, donde la figura del jefe o de la autoridad está muy clara, ¿no? son sociedades donde justamente eh, uno está vigilado permanentemente o está controlado permanentemente, pero a diferencia del modelo disciplinario, justamente por una serie de, de mecanismos psicológicos, psicotécnicos, ¿no? psicopolíticos, eh, no está no, no es consciente o no es visible ¿no? Esa, ese cuerpo, esa cara que, que nos domina. ¿Me estás siguiendo? ¿Se entiende, yo, ¿se entiende lo te, que estoy diciendo? Yo te estoy siguiendo, lo que pasa que, por ejemplo, lo que vos no sabés, es que mientras vos estás hablando yo te puse al costado tuyo la cara de Foucault. Entonces, ahora, mientras vos estabas hablando, yo te estoy escuchando y estaba buscando a Gilles Deleu, la cara de, de, de Gilles Deleu. Así que yo entiendo todo perfectamente. Él lo que pasa, pobre, estará diciendo Marcelo está enfermo o algo le está pasando porque no habla, no me interrumpe, no me cercena, <risa> no me cercena el diálogo. Y lo que pasa es que Marcelo ya le dijo a él que quiere enriquecer el diálogo que él nos ofrece, para hacer trabajar los dos hemisferios cerebrales. La gente ve la foto de Foucault y lo escucha a él hablar de Foucault, entonces tiene un combo en su cerebro más completo. ¿Vio? Perfecto Marcelo, pero muy bien, Eso sí. voy a decirlo al, al público que nos está escuchando, eh, esa era mi tarea, buscar las imágenes. Ah, no, y se, como moda. Claro, claro, dale que no. va. Como mal, como mal alumno, como alumno <risa> indisciplinado, no cumplí. <risa> dígalo, dígalo. No, no, no, no, no podría... Poder, no podría. Mire, no lo podría decir porque usted es casi como un alumno del nocturno. Son gente que trabaja. Entonces... bien <risa> Mira, el aula, ¿qué le voy a exigir? Le estuvo todo el día trabajando, y pasa, y siéntese, ni fue a su casa a bañarse, y mire, y está acá en, en el aula, siéntese, sense, que no hay problema, sabemos que viene de la fábrica. Bueno, lo que que me interpela mucho, eh, porque... Eh, la verdad que me interpela mucho porque... ¿Eh? Eh, no le, le, le pasa eso, digo, le, le, le pasa como docente... Como, como, como docente. Como docente. De modo docente claro. Digo, que, y, eh, particularmente con el, el turno vespertino, pero no, también en la, en, en la mañana, de hecho, en, en estos últimos años, con la, la cuestión también de, de la pandemia, eh, fue también muchísimo la, el sector de, de, de los jóvenes, de, de los más jóvenes, que tuvo obligado, necesitado de buscar trabajo. Claro, más bien, ¿qué te parece? Y totalmente, ¿no? Y, y está está genial, mira, la, la acotación que, que termina surgiendo que es súper interesante para pensar. Porque, porque sucede, sucede esto. Y claro, digo, llega 8 de la noche, cae el profesor de filosofía a hablar de estas cosas. Claro, y, y, lo, y el otro está, y, que, no. está que está muerto ya de, de la está es, Está, está, está, muerto del, del, del, de la sociedad de, de disciplinaria y de la sociedad de control que lo tiene a, a alienado y de pronto el profe también, ¿no? que como quiere alienarlo más, pero el profe es bueno, en realidad quiere que quiere que piense yo y quiere que por lo no menos se pueda cuestionar esta realidad donde estamos viviendo ¿no? y la, la idea es cuestionarse la, la, la realidad y entonces eh, yo creo que la cosa empieza a cambiar acá lo acá lo tengo a, a Gilles de Lé también que en cualquier momento usted va a seguir hablando de, de Gilles de Lé un poco más sí sí sí por supuesto por supuesto y después podés, podés. porque ahora tengo ahora, ahora tengo mira ahora está Childele al lado de tu cara continúa hablando de Gilles le Ay, me, me, me siento inhibido. Ya ¿Está me va, a, a, a tu lado, así, al lado, del, de tu lado derecho, lo tenés a Foucault, y ahora a Gilles de Lé, en primer plano, el, en una foto que se sacó así, medio así de frente, abrazándose, este, ¿se suicidó ese hombre, puede ser? O algo por el estilo, ¿no? Eh, sí, exactamente, sí, sí. El, el, el, el los noventa, en los noventa, lo que mm -hmm. pasa que él ya venía con muchos problemas de salud, con problemas respiratorios, ah, mira. Eh, eh, estaba, de alguna manera ya estaba como en, en, en las últimas, y digamos el, el suicidio tenía como un, un, una razón muy fuerte que era básicamente no, eh, ya, no, no sufrir más, ¿no? claro eh, Entonces sí, decide quitarse, decide quitarse la vida... Eh, ya con, eh, muy, muy enfermo, eh, prácticamente conectado a, a respiradores y a máquina, entonces pre prefiere, prefiere morir, que siempre eh, él siempre fue un filósofo que se identificó por su, su, su vitalismo, ¿no? su defensa de, de la vida, su, de, de, del poder creador de la vida, y en realidad no es, no es irónico que haya decidido matarse, sino que incluso en esa, en esa muerte eh, es, es un acto de afirmación, ¿no? Es decir, eh, antes que vivir de, de no vivir, digamos, sobrevivir de, de forma penosa, bueno, él prefirió eh, dejar el sufrimiento y, y morir, si se quiere, de, eh, afirmando, digamos, a, afirmando la, la mortalidad misma de la vida, ¿no? No sé si se entiende, pero digo, tiene que ver con una, no, no un suicidio pesimista, digo, yo no lo tomo como algo pesimista, de hecho, no era un autor pesimista, sino todo lo contrario. Bueno, y después, eh, por, después por otro lado, uno... La, la, la, ¿Cuál es el mundo interior de una persona que, que decide tomar este ese, ese camino? Uno directamente creo que uno no lo, no lo puede juzgar porque ¿qué puede saber uno no con esa actitud? No, y y, y tam, además de eso, no Digo, si, si uno... Se tiene a ver, la, la obra de Deleuze es inmensa, es un autor fundamental del pensamiento contemporáneo que ha pensado, claro. ha leído, ha, ha, ha trabajado, ha creado, ¿no? Eh, digamos, que -qu ¿quién, Yo, bueno, no, no sé si se puede ¿no? poner en la balanza las vidas de las personas, digo, pero ¿quién, eh, ¿quién, ¿quién ha demostrado, no sé, más vitalidad o más energía que Deleuze? Probablemente es muy poca gente, bueno. Entonces a, a eso me refiero. No es, la... no es el suicidio de alguien resignado, sino al revés. Y recomiendo mucho, de hecho, la, la lectura de, de Deleuze eh, y, y su pensamiento. Hay, hay un libro que escribe con Watari que es eh, sobre qué es la filosofía, que es muy, muy recomendable para entrar, eh, que él básicamente define la, la filosofía eh, como creación, ¿no? Como fuerza creadora, como creación de conceptos. Para él, el, el filósofo lo que hace es crear conceptos para no solo interpretar la realidad, sino además, al interpretar la realidad, transformarla. Pero él, él eh, enfatiza mucho esta cuestión de, de, de lo potencial, de la posibilidad creadora del, del sujeto. Eh, me parece que es un, es un pensador muy, muy interesante, sobre todo para también oponer eh, a, a ciertas visiones de la filosofía que la ponen como más del lado de la repetición, eh, o de la reproducción de lo que otros ya, hicieron, claro. ya dijeron. Perdón. En sure. cambio, él dice que la historia de la filosofía uh -huh. es, eh, es como el, el, el Edipo, que ¿no? Que el, el Edipo, ¿no? Eh, hay que matar al padre, que es la historia de, de la filosofía, para crear eh, nuevas ideas, nuevos pensamientos, para crear nuevas formas de vida. Es muy interesante el impronta del pensamiento de Deleuze. Por lo tanto, no es la, digo, esto decía, no es la muerte de un pesimista, sino al revés. Para mí es la, la muerte de un sano optimista. Que bueno, dijo, basta, no voy a vivir, eh, no voy a vivir resignado, no voy a meramente sobrevivir, sino que para eso eh, prefiero dejar de vivir a sufrir. Bueno, y por acción. ¿no? Lo, lo sí. único que uno este, podría pensar sería una, alguna queja de, de todos nosotros, los, los, las otredades que no son él, por decirle, loco, me. Me dejaste sin tu trabajo que es fantástico. Cortaste es un trabajo. Eso sería la única queja decirle mía. Un hombre súper productivo eh, que ayudaba a pensar y de repente me dejas así en medio de, del camino loco. Nada más que eso. Pero ah, no, no. ¿Y él él sabe que te contestaría te dice sabes ¿sabés porque lo hice Pues me di cuenta que estaba eh, que estaba laburando para ustedes <risa> y ustedes <risa> lo cambian. <risa> Dije, con, voy a trabajando y pensando Con todo lo que ha escrito y con todo lo que ha producido, mm. te juro que si, si no nos dejó nada en, en el medio, o sea, no nos dejó nada pendiente, creo que dio la, la plenitud de su ser, ¿no? mm. O sea, hizo todo lo que pudo eh, eh, en tanto su ser de les y, y uno, bueno, se recuerda además, es, es una de las figuras más importantes de, del pensamiento contemporáneo. Uh -huh. Pero por ahí estaría bueno también eh, retomarlo también escribir una nota habría que escribir, tendría habría no, tendría ¿no? que escribir yo una, una nota sobre Deleuze sobre a mí el un día, de, de rizoma, un, día bueno. a mí un día me gustaría que escribieras una nota sobre este tema Alemania y Francia compitiendo en filósofos en matemáticos en físicos compitiendo esos dos países en este sobre todo en filosofía tremendo es decir, compite este, en el sentido de decir, ofrecen personalidades de los dos lados ahí de la frontera, de gente pensando y pensando y pensando, tremendo, tanto franceses como, como alemanes, ¿no? Sí, no, Luego, Total, lo que, totalmente. luego para agregar, sí. para los chovinistas no se preocupen, es decir, luego de la mano de Lucasens, uno empieza a decir, amanece eh, Kush, ¿no? Y amanece, y amanece los pensadores argentinos y vos te sacás ese sombrero y ah, mirá vos quienes entraron en el juego entre franceses y alemanes también ¿no? a pensar totalmente, sí por ahí son es eh, muy interesante eh, y en general Alemania, Francia son bueno, mismo también eh, Inglaterra, mejor dicho Gran Bretaña también es un epicentro de de, de, de la filosofía eh, que no que no se le puede restar importancia más allá de que uno tenga eh, una visión que también obviamente enaltece lo, lo americano eso no significa desconocer la historia no más lo bien. hemos visto con, con bueno con Dussel con Kush y con otros pensadores pero eh, tremendo sí tremendo Dussel tremendo yo lo conocía muy poco y reconozco que gracias a vos este eh, los los he conocido y me he quedado pero aliviado aliviado es la palabra, por el hecho de decir, en nuestro continente tenés gente de un nivel altísimo. Sí, sí. Pens eh, sí pensando te, te y pensándonos, ¿no? Exactamente, y del, del mismo, bueno, me atrevo a decir, ¿no? de humildad, pero de, del mismo nivel que cualquier otra referencia o eminencia. Sí, sí, sí totalmente. De hecho, mucho más nivel que otras tantas, Eminencias entre comillas, ¿no? Y Es eh, muy fuerte, el pensamiento de Dussel también. Claro. Y ya, ¿cuántos tiene? Casi 90 años, y sigue dando clases, sigue está Impecable, la, impecable está el Impecable. Tipo. La, la cantidad de cosas que, que sigue, que produjo y que sigue produciendo también es, es abismal. Uh -huh. Pero bueno, eh, entonces eh, también. Eh, Dígame, que este alumno. En, sí. ¿en, ¿en, ¿En qué estaba? Después que lo interrumpí. Ahora puede hablar. Bueno, entonces, nada, hay un texto de justamente Gilles Deleuze del, del año 91 que sí. se llama Postdata sobre las sociedades de control que justamente a, analiza ese, ese cambio en la forma de, de organización y de, de las sociedades y de la construcción de la subjetividad en este paso de lo que yo decía, la, la sociedad disciplinaria estructurada eh, de, de una forma vertical, muy clara, en base a instituciones de encierro, ¿no? Esto de, de, del individuo que una mini fábrica, una fábrica es la familia, otra fábrica es la escuela, otra fábrica es, ¿no? la, la propia fábrica, y sale como una cadena de montaje a esta sociedad que es mucho más contemporánea a nosotros que es la, la sociedad de control donde los mecanismos de, de, de vigilancia, ¿no? los mecanismos de control justamente son mucho más sutiles uh -huh. y tiene que ver con un cambio en las transformaciones económicas ¿no? y en una eh, también en una evolución de las técnicas las técnicas de, de poder ¿no? donde justamente el, el, el, la, la aparición de, de las nuevas tecnologías ¿no? Y eso es algo que él, digamos, ya, digamos, lo, lo veía en, en los 90, y e imagínate que diría hoy, eh, en el 2022, ¿no? de alguna manera Wing Schulham hace como el, el análisis de las sociedades de vigilancia hoy en día, ¿no? Pero cómo las tecnologías rompen, digamos, ese espacio de encierro, ¿no? Y eh, empiezan a dominarnos también en los espacios abiertos. Tiene que ver, hoy lo, lo podemos ver muy claramente, digo, con eh, los celulares con la tecnología celular donde eh, nosotros todos estamos en un aparato conectados donde eh, alguien puede ver perfectamente en qué lugar eh, estamos en, en qué calle estamos claro. en, qué, en qué lugar del mundo eh, estamos de mismo modo yo con el aparato puedo saber dónde está cada persona puedo comunicarme puedo romper esas fronteras ¿no? y, y justamente como la, la vigilancia eh, está ahí, digo eh, Está el, el celular Tiene un registro perfecto de dónde estamos De qué hacemos, de qué escuchamos De qué decimos, de qué pensamos De qué nos gusta, de qué no nos gusta eh, Y sin embargo es Una servidumbre Que como es más sutil Que como también, si se quiere entre comillas Nos ofrece, o pareciera que nos ofrece Un mundo de posibilidades eh, Nos tiene dominados Nos tiene sujetados Aparte Básicamente Uno entiende cuando Lucas lo explica, entiende la frase de Julham que dice que vivimos en una caverna digital. Y entonces está bueno porque al principio, ahora, al principio ellos decían, bueno, les viene bárbaro que estemos en las casas, encerrados, todo eso demás. Ahora ya no, porque el desarrollo tecnológico es tal que vos de repente decís, ay, yo hago lo que quiero, voy a donde quieras. Sí, sí, vos llevas tu cuerpo a donde vos querés, pero... Como en este momento el, el capital más grande que hay de generación de riqueza es la información, entonces ellos, como dice acá el caballero Lucas Sens, a través del celular, vos, mientras vos llevas tu cuerpo a tal lado, ellos vos vas con el celular y ellos saben lo que vos estás haciendo. Al punto que Google te es, es tan cara dura que a fin de mes te manda al Gmail al un resumen. De, de lo que vos hiciste es de tremendo, de verdad de donde sí. vos lo recorriste, te dice mira, estuviste acá en este lugar, vos pusiste ¡ay, que me encantó! y vos a todo le confirmás la información como un nabo ¿no? o nava o nave como vos quieras decirle Exacto. le confirmás Exacto. todo eso entonces vos decís, claro, es decir en la apariencia, en lo físico me subo al coche, voy acá, yo hago una nota, voy allá, y después me aparece a mí, Marcelo Con, toda la vuelta que di. Pero entera. Exactamente, es buenísimo, es buenísimo. Te dice, tal día, de pronto te llega un mensaje así de la aplicación, te dice, tal día fue el día que más recorriste en, en, en el año, ¿no? Y te y muestra todo el recorrido, todo lo que hiciste y a qué lugar fuiste. Y vos decís, uno cree que esto o sea no uno cree que lleva su cuerpo. Y en realidad parece que está llevado por otro que lo, lo está moviendo, lo está eh, manejando y lo está haciendo recorrer y está registrando cada paso y cada movimiento que da. Y es buenísimo, porque, buenísimo, no, digo, es un es, es, es buenísimo el ejemplo y es buenísimo para ver cómo, cómo, cómo funciona el estas diferencias de poder. En, en estas diferentes maneras de pensar el poder porque en, en la institución de encierro vos tenés a alguien que está vigilando y está midiendo todos tus movimientos en Pero realidad, en realidad, en sí, realidad si, sí. al, al poder si te lo pones a pensar lo que menos le sirve es el encierro si te lo pones a pensar claro, es que hoy, hoy en día no no, quieren que salgas no quieren atraparte, quieren que salga que te mueva, que consumas a ver, ¿para dónde vas? Exact Exacta, exactamente, por eso el, el, el, el y tiene que ver con esa transformación económica, por eso el, el modelo del encierro, eh, de, digamos, termina, termina caducando, termina quedando desactualizado, termina cayendo, o por lo menos pierde es, esa importancia y es reemplazado por este modelo, porque justamente eh, ya no, no sirve más esa lógica eh, o de, de el. Que va a la fábrica y, y trabaja, no sé, ocho horas y vuelve a la casa y listo, ¿no? Ahora, cu ¿cuál es el modelo que sirve? Bueno, el, el emprendedor, el que se mueve para acá, vende para allá, ¿no? Que construye redes, construye construye comunidades de venta, de compra, de consumo, está eh, con otra en otra actitud, en actividad, eh, generando también eh, otros vínculos y otros vínculos laborales, ¿no? O el, el modelo de la empresa, que ya no es la fábrica, sino que es la empresa donde uno... Eh, tienen que ponerse la camiseta de, de la empresa y eh, ya no trabaja solo por un, si querés, un, un, un salario establecido, sino que también ese salario se ve modificado por el estímulo, por el mérito, por lo que se vende, por lo que se compra, ¿no? Y por un montón de, de escalas y de supuestas, ¿no? Totalmente supuestos estímulos al trabajo, que en realidad lo que hacen es eso, ¿no? Como darte esa sensación de, de, de, de estar libre o de poder progresar o desarrollarte pero siempre estamos como eh, el conejo detrás de la zanahoria. Ese Yo... conejo que, uh -huh. que está siguiendo la, la zanahoria que eh, no la ve, ¿no? porque no la ve la, la zanahoria, pero él la sigue igual. Entonces hay un, cambio, hay un cambio fuerte en la manera en que se construye el, el sujeto. Justamente, uh -huh. no eh, vos, vos hablabas de, eh, dijiste lo de la, la información, y uno de, la, de los últimos libros de Chulham, que se llama No Cosas, eh, se traduce, toma esta idea, no de cómo en el, en el mundo contemporáneo eh, las cosas dejan de tener peso, dejan de, de tener materialidad, porque pasan a ser información. Básicamente es la, la sociedad de la información que se habla ahora, o si se quiere, de la desinformación, porque en el tráfico o en el movimiento de información, ¿no? eh, lo que se pierde incluso es el pensamiento. no Estamos tan rodeado de informaciones y de estímulos que no está ese espacio para la reflexión crítica y además para el pensar eh, otro modo de vida, otra forma de organización, otra otra posibilidad. Bueno, es, digo, es muy inter... perdón, Perdón, eh, ahora te dejo. Todo no, eso... no, no, no, no. Yo estaba, digo, mirando, todo... ah. estaba, estaba mirando imágenes de filósofos y cosas mientras yo te estoy escuchando. Estoy a su misma vez porque soy un chico inquieto, un niño inquieto, lo reconozco está perfecto bueno digo es eso mismo que, que hablamos hoy que, que, que hablamos eh, tanto eh, sobre estos temas esta visión de la sociedad digo la estaba la, la anticipaba él en el año 91 eh, cuando de alguna manera empieza a, eh, a hablarse de toda esta cuestión ¿no? de, del fin de las de las ideologías no el final de la guerra fría y el triunfo de la democracia liberal ¿no? y la economía liberal del, del capitalismo, bueno, él ya en el año 91 está viendo cómo se transforma la sociedad bajo ese modelo de la empresa. pensar que lo dice en el 91, no, no está pens si, si hoy viera que existe Google y que existen los celulares y que todo lo que hacemos claro. está cronometrado, medido, eh, eh, fríamente pensado y estipulado detrás de un algoritmo que no vemos pero que está ahí y que controla mucho de lo que hacemos, ¿no? Eh, diría... Bueno, tenía razón, ¿no? O sea, diría... Esto confirma lo que yo ya veía que, que se avecinaba y estaba amaneciendo en el año 91. Porque es ese proceso. El mal dice que en la, en la sociedad disciplinaria lo que importa... Eh, dice, el sujeto de la sociedad disciplinaria es el sujeto de, de la firma, ¿no? O sea, ¿qué nos identifica? La firma. Y dice, en la sociedad de vigilancia todo se transforma en número, ¿no? Eh, yo soy un número, vos sos un número, todo se mercantiliza, todo se transforma en un valor económico y todo, todo intercambio se monetiza y eh, se vuelve, ¿no? Se vuelve cuantificable, se vuelve mero, mero número, ¿no? Y hoy diríamos que además ese número ahora es información y que ahora todo es información, que obviamente esa información, los dueños de la información... Tienen dividendos ¿no? y se benefician de eso. Mucho. Y los que carecen de información, bueno, son los que estamos detrás del, de la zanahoria. Pero que todo forma parte de, de un mismo. No voy a decir evolución, porque no sé si estamos evolucionando no. para nada. Pero sí hablamos de una, eh, de un desarrollo de diferentes técnicas de, de sujeción, de las sociedades de control, a las, perdón, la sociedad disciplinaria a la sociedad de control a las sociedades, eh, si se quiere, de, de, la, de la psicopolítica, la sociedad de la información, ¿no? O, o todos esos términos que básicamente hablan de las transformaciones ¿no? que el modelo de, de vida está imprimiendo en nuestras pequeñas subjetividades que hacen lo posible para sobrevivir en este, en este mundo tan, tan rápido y tan, tan efímero y tan cambiante. sí... Y sí es... Es este... Dime, dime. No, no, no. Yo vuelvo como si fuese un embudo donde hay un solo agujero por donde todos pasamos. Que yo sabés que soy muy hincha con eso, que siempre digo lo mismo. Es el problema una... es la. ¿Cuál es el problema que digo yo? El intercambio. El intercambio, exactamente. ¿Por qué? Porque vos agarrás y... e imaginás una sociedad primitiva. El hombre hace. 100.000 años atrás. Siempre intercambiaron, siempre hubo individualidades en las cuales la tribu a veces basaba hasta su supervivencia, mandaba a dos o tres que eran más hábiles a que vieran el terreno que había. Ponele, por ejemplo, traían información, porque la información les daba poder. Si se enfrentaban con otra tribu, necesitaban información. O sea que no hemos evolucionado una goma. De nada, porque, porque hemos cuantificado, antes juntaba sal, después eh, la sal se puso densa y los chinos inventaron el billete, este y la moneda y todo lo demás. Seguís, en la, seguís en, la, en la misma, la cuestión es el intercambio, lo que sucede, lo que los tipos van cambiando, porque básicamente el ser humano, el hombre es hombre, como digo, el otro día vi una película donde alguien se cuestionaba, es decir, la búsqueda del hombre nuevo. Claro que vos siempre estás buscando a ver si el hombre le puede pegar una vuelta de rosca. Y vos te das cuenta que a la humanidad le cuesta bastante la vuelta de rosca, porque tiene la Declaración Universal de los Derechos de los Derechos Humanos y no les da pelota. Tiene un montón de cosas declaradas desde hace 200, 500 años. La, revo el, la Revolución Francesa que da pie a la república, eh, pero da pie a la, de, a la república, nada más que como un nombre, era para que escalaran los burgueses porque no podían escalar más socialmente y se beneficia de los hambrientos de París. Información, desinformación. Los musulmanes malos en España. Resulta que 200 años puede descubrir, no, no sabe lo que era vivir en Córdoba, no sabe lo que era vivir en tal lugar. París era una cloaca. Información y poder Siempre lo mismo Negar y no evoluciona en nada Lo que se le va ocurriendo Es que como hay más gente Subida de arriba de esta piedra Que da vueltas en el espacio Porque es una cárcel Donde nosotros no nos podemos mover Los tipos dicen Bueno, hay que darle algo A la monada Porque somos una monada sin pelo entendés Somos monos sin pelo y bueno, qué sé yo y, y dale tal cosa y para que se entretengan el, las familias poderosas que siguen siendo exactamente lo mismo los cruz, los que vos quieras los tipos dicen, sí, pero yo tengo que mantener el estándar ¿entendés? Eh, ¿y cuál es el estándar? y el estándar es que, te pongo un ejemplo suponete que el PBI del planeta son 62 billones nosotros, dicen las familias humildemente tenemos 400 billones. Te lo repito, el PBI del planeta son 62, ellos tienen 400. O sea, cuando vos te enfrentas con ellos, tenés que saber que van, que van a tener un ejército de sicarios y un ejército de gente jodiendo. ¿Ok? Pero lo que ellos, lo que ellos no quieren que vos veas es esto que yo te estoy diciendo: Mira qué soberbio que soy. Que estás arriba de una piedra. Uh -huh. Dando vueltas alrededor del sol, que nadie tiene un lugar donde ir. Entonces, lo increíble es que esta gente, estas familias, sigan teniendo el poder que tienen y que nosotros, que somos una amplia mayoría, no hagamos nada. Bueno, es que yo diría, ¿no? es La, la sociedad de control es como una cárcel con las puertas abiertas. ¿verdad? Claro. Eh parece que todos estamos afuera, pero en realidad estamos completamente controlados, Exacto. medidos, vigilados, En todo. este momento... puedes encontrar, podés encontrar un, un Excel, por decirlo así, un Excel con todos los datos tuyos de, de tu vida, de lo que te gusta, de lo que crees, eh, que obviamente si es necesario y lo tienen que utilizar, en contra tuya lo van a hacer. Incluso... Probablemente mucha de la información que tienen nosotros es, digamos, eh, irrelevante, pero... Ojo, ¿no? Porque Ellos todo se, se transforma y todo se, se transforma en, en básicamente en, en, en intercambio de información que es dinero, ¿no? O el dinero, mejor. poder, riqueza. Pero digo, una, una cosita más. Dale, perdona. Y como para... No, está, está, está genial, está genial. Eh, yo creo que... Eh, y como para, para cerrar, porque se me está acabando la batería, eh, ah, bueno. me parece que es, es fundamental... Eh, digo, el texto... Este de Deleuze yo lo recomiendo, eh, es del año 91, es breve, pero es súper claro, es hasta súper profético, si se quiere, eh, digamos que todo lo que ha, ha sucedido después del 91 como confirma lo que, lo que ve venir ahí Deleuze, ¿no? de, de esta sociedad de, de control y de la vigilancia extrema. Pero además, digo, esto que vos decías, parece que no evolucionamos mucho, parece que esto es como una progresión de diferentes mecanismos o diferentes eh, técnicas de, de poder que se utilizan justamente para mantener este status quo o esta élite privilegiada o minoría, ¿no? pero que justamente va probando, si se quiere, te va tirando un hueso nuevo, te va probando diferentes herramientas ¿no? para que sea cada vez más difícil seguirle el rastro. Y se da esta contradicción, parece que sabemos ¿no? eh, quiénes están arriba de todo y parece que sabemos qué tendríamos que hacer, pero al mismo tiempo estamos tan sujetados por esa forma de vida, por esa construcción del de, de, de sujeto que nos han hecho, estamos tan sujetados por el sujeto que, con lo que nos, que nos han formado que no sabemos cómo, cómo responder a esa dominación. Y estaría bueno eh, pensar en, bueno, si se quiere. Eso, ¿no? ¿Qué cosas no, nos, nos están sujetando y qué cosas nos podríamos liberar o poner en duda o descontrolar un poco para um, básicamente empezar a pensar que hay otras formas de, de, de vida o de, de otra manera de vivir, otra forma de pensar, otra forma de, de crear comunidad que no son en las que estamos metidos ahora, que parece que nos llevan básicamente a la alienación a la locura y si se quiere a la destrucción planetaria y de pronto vuelvo a ver tu cara oh, que la extrañaba ¿viste? la extrañaba y dice, para, dice y bueno, para que tengas algo eh, ¿Qué sé yo eh, yo creo que las cosas no cambian, que es siempre más de lo mismo, nada más que eso y que los tipos tratan de sobrevivir, los poderosos tratan de que vos no visualices que, lo, que, que, que nos tienen de punto pues tienen miedo que nosotros lo vayamos a buscar con una antorcha este y, y le hagamos un, un descontrol. Entonces para eso ellos con ese dinero alimentan fuerzas armadas, alimentan en todos los regímenes. Inclusive sobre el tema del intercambio, le voy a hacer un comentario sobre uno, uno de, los, de los pecados, entre comillas, en la época de la Unión Soviética, también era el intercambio. Porque la corrupción interna sí. hacía que alguno ganaba mucho más y era a expensa de todo el mundo. Siempre está el intercambio. Totalmente. Cuando vos, cuando vos quebrás esa vara, se te, se te revienta todo. Acá lo estamos teniendo. Es decir, tenemos un sector poderoso que genera inflación y entonces lo, los trabajadores tienen que tratar de forzar en que haya una, un acomodamiento permanente de, de sus salarios. ¿No es cierto? Después, por otro lado, el Estado le regala le, le regala plata y subsidios a las empresas. Claro, esas empresas no son planeras, no son empresas planeras. No, no, no, no. Ellos, es correcto, es correcto, y con la pipa en la boca, te digo, es correcto y es lo que debe suceder. Este, pero siempre, básicamente, es lo, siempre es lo mismo terminás en ese punto, o sea, ¿qué está pasando? Es que el tipo no quiere ver, El, el, el ninguneo en una familia, es eh, lo que sea, siempre hay una cuestión de poder o de control, siempre está todo lo mismo, en el barrio, en un club, en donde vos quieras, la cuestión es hablarlo, que es algo importante que, hacen, que se hace en la filosofía, en la psicología y demás, hablarlo, a ver si en algún momento amanece... Otro tipo de forma de vivir, una buena forma de vivir. Una buena forma de vivir. Eso es lo que, eso es lo que buscamos eh, todos, ¿no? Todos buscan. Exactamente. ¿no? Y no le agreguen las cuestiones de género, y no le agreguen las cuestiones de discriminación, porque entonces ahí empieza a sentir lo que sufre una persona, que además de tener el peso de esto que hablamos, le agregan su, su, la cuestión de cómo se percibe a sí mismo, que los otros dicen, no, esa percepción que vos tenés. No, no, nos interesa, cállese la boca. Gente, le estamos reventando la cabeza, como siempre, somos disparadores para que ustedes piensen. Él protege su subjetividad, yo protejo mi subjetividad. Entre los dos estamos encariñados en que vos te protejas, tu subjetividad, vos que nos estás mirando. Y que pienses, que colabores en pensar, que te saques el balde de la cabeza. Y que pienses por vos mismo. No necesitas que otro piense por vos. Animate a pensar por tu cuenta. Tomá disparadores de acá y de allá. Y experimentás. ¿Y cuál es el problema? ¿Hacer el ridículo? Mira, yo lo hago todos los días y aquí me ves. <risa> todos hacemos el ridículo, pero no te preocupes que eh, es por una buena finalidad. Exacto. También. Cerramos el programa de hoy. Bueno, eh, muchas gracias por bancarnos y seguirnos hasta acá. Vuelvo a recomendar la lectura de ese, de ese texto pequeño gran texto de, de Les, que me parece que es muy eh, ilustrativo para pensar. Yo no sé si... Yo creo que... A ver, no, no quiero caer en el pesimismo. Sí es cierto que vivimos justamente eh, sometidos, dominados, ¿no? Eh, pero la posibilidad de pensar, la posibilidad de, de visibilizar, de expresar y de eh, imaginar otras formas de vida o de crear nuevas formas de vida, siempre está latente. Así que eh, vamos a, a brindar, si se quiere, voy a brindar con este mate que, mira el, el mate, que es lo que, ah, el mirá. mate que aparece. Sí, yo necesito, cambié, el, se me rompió el termo, necesito, hacer? ah, yo tengo stickers, si no voy a buscar. a buscar de, tengo este sticker de filosofía en construcción y este mate que está el, este, está perfecto lindo. <risa> Pero, así que ahí con un poco de marketing automarketing va muy bien eh, no, nos despedimos por el día de hoy así que muchas gracias por seguirnos hasta acá y hasta Lo la mismo. próxima, dale nos vemos la semana que viene, hasta luego Lucas vamos con la musiquita, hasta luego